¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Hoy os traigo artillería pesada, vamos, la cinta que marcó una generación y que está considerada por muchos la mejor película del siglo XXI. Y aparte, os voy a confesar una cosa, esta es una de mis películas favoritas, la habré visto una decena de veces y es una de las 50 películas a las que la he puesto un 10 de las más de 8000 que me he visto. Vamos, que ni me voy a entretener en hacer una presentación porque esta obra tiene tanta amiga que quiero empezar ya. Lo primero está llena de aciertos, desde su guión a su dirección de fotografía, pero lo que más me sorprendió es que de alguna manera se las apañaron para hacer un cinema verité con la estética de Hollywood, y eso resultó muy atractivo. Mirad, se rodó en la propia favela, lo que trajo problemas al equipo de rodaje, que sufrió varios asaltos, así que la producción tuvo que negociar su seguridad con los jefes de las favelas. Y no solo el escenario real, los actores eran en su mayoría niños del gueto que nunca habían trabajado en el cine y que vieron tras el éxito internacional de la cinta que su vida iba a cambiar de rumbo. No fue así. La fama no se acompañó de dinero y muchos no entendieron que Meirelles hiciese rico y ellos no. De hecho, algunos solo un año después ya estaban involucrados en casos de delincuencia, probablemente para poder subsistir en su día a día. Ese fue el caso de Negriño, un chico que aparece en numerosas ocasiones y que recordaréis porque gestiona el local de Cenoura o por su encontronazo con Bené. Bueno, pues un año después ya estaba robando carteras. Y no es el único caso que los hay más salvajes, ya que otro actor que formaba parte de la banda de C y que recibía el nombre de Ivanciño, se metió muy bien en su papel y prácticamente se convirtió en el C pequeño en el señor de su favela. Según la prensa, le apodaban ahora a Iván el Terrible por ser un tipo sin escrúpulos y en 2018 se entregó por el presunto asesinato de un sargento de la policía. De todas maneras, si queréis conocer el destino de Buscape o si queréis saber por qué el C Pequeño Grande se comió al chico, tenéis el documental Ciudad de Dios 10 años después. Ahí también desvelan sus sueldos, 3000 euros para los papeles principales y 600 para los secundarios. Meirelles fue durísimamente criticado por esto después del gran éxito de recaudación que tuvo la película, ya que después del estreno no se le volvió a ver por ahí ni para ayudar ni para dejar algo de dinero. Como ya sabréis, los personajes y la historia sobre la favela son auténticos, hasta utilizó los mismos nombres para su película, solo que hizo algunos cambios significativos para que el guión tuviese más ritmo, por ejemplo, la muerte de Galiña no fue así, aunque sí que hay otro personaje que muere como él lo hizo realmente, pero no me quiero adelantar. Por si no la has visto o hace mucho tiempo que la viste te refresco rápidamente de qué va. Lo primero es una película coral no tiene un único protagonista, así iremos conociendo la historia del trío Ternura, cómo C. Pequeños se apodera del barrio y la guerra territorial con Cenoura. pero, principalmente, como su título indica, cuenta la historia de cómo nace y se construye una favela, Ciudad de Dedeu, a las afueras de Río de Janeiro. En la propia cinta lo presentan sin miramientos, Ciudad de Dios es el lugar donde Río de Janeiro esconde la pobreza. Se levantó en los años 60 y gracias a la migración campesina se llenó de gente que buscaba en la gran ciudad mejorar sus condiciones de vida. Si os dais cuenta, pese a ser un entorno marginal, el carácter de quien lo habita es muy diferente del que hay una generación después. Se nota que la pobreza ha degradado la situación. Por ejemplo, veremos una evolución en la delincuencia. Los primeros a quienes nos presentan es al trío Ternura. Ellos son el ejemplo de cómo era la vida de un malandro en esos primeros años, por aquel entonces la droga aún no formaba parte de sus ingresos, se limitaban a realizar pequeños asaltos, muchas veces como vemos aquí buscan la complicidad de la gente del barrio. En aquella primera época el gueto ya tiene sus normas, a la gente que la habita no se la daña y se la trata de beneficiar, ellos se llevarán el dinero y los vecinos las bombonas de gas, a cambio estos últimos guardarán silencio frente a la policía. Algo que refuerza esta idea de apoyo mutuo o de complicidad es cuando el trío ternura tras un asalto colisiona contra un bar. Allí nadie ha visto nada excepto el sapo, es que en cada barrio siempre hay uno. Respecto a lo que os comentaba antes de cómo moralmente se corrompe el barrio, daros cuenta de que esta primera hornada de malandros forman parte de una familia más o menos convencional y rápidamente se controla el malandraje con un par de soplamocos. Las siguientes generaciones no tendrán esas figuras que actúan como brújulas morales y eso se notará. Además de conocer al trío Ternura, en esta parte nos enseñan cómo eran las calles y las casas en los primeros años de la favela. Ciudad de Dios no estaba asfaltada, ni tenía agua corriente ni tampoco electricidad. También se ve como desde que se inauguró el barrio los cuerpos de seguridad del estado gozan de total impunidad, algo que se volverá muy peligroso en los años venideros. Para cerrar ya con el tema del trío ternura le voy a dedicar un minutillo a la disolución de la banda. De los tres, solo el que lo deja todo por la iglesia consigue redimirse. Para el resto su destino fue criar malvas. Qué buena lección de vida, ¿verdad? Ah... Os había mencionado que el último trabajo de Meirelles es un documental sobre la relación entre los dos últimos papas. Bueno, de vuelta a Ciudad de Dios, hay una historia dentro de la película que creo que es súper paradigmática. Y esa es la del local de cenobra creo que es una metáfora de la propia cinta en su conjunto. Dejad que me explique. La primera mujer que maneja el local es como los habitantes de los años 60, vamos, ella es un habitante de los años 60. La droga simplemente es un medio para completar la economía, no es ni de coña una forma de vida. Lo siguiente que pasa es que los jóvenes empiezan a acercarse a ese local, al igual que pasa cuando se entra en los años 70, cuando las nuevas generaciones ven que el dinero de verdad está en la droga. Y seguro que algunos estáis pensando, lógico, ambas historias van paralelas en el tiempo. Pero ojo que aquí se pone interesante, porque vais a ver cómo dentro de esta historia se encuentra la propia historia de Ciudad de Dios, mirad, un niño crece, se pone gordo y le roba el negocio a la mujer que lo lleva, C pequeño crece y asalta la mayoría de los puntos de venta, más cosas, el gordo coloca un encargado, C establece todo un entramado de producción y distribución, más, el gordo no paga a la policía y va a la cárcel, C paga y es liberado. Y en ambos casos, finalmente el negocio acaba en manos de unos críos. En el fondo, en un minuto te han vuelto a contar la misma historia que vas a ver a lo largo del resto del metraje. Y yo creo que Meireye será consciente de eso, porque presenta esta misma escena tres veces seguidas. Como dándonos a entender que todo esto es muy reiterativo. Y bueno, aparte de esto, que siempre me ha parecido una jugada inteligente y muy arriesgada, hay unas cuantas microhistorias que aparecen de forma periférica y que se cuentan totalmente de principio a fin, y se hace de una manera muy sutil, tanto que en ocasiones no necesitan ni recurrir a líneas de diálogo para presentarnos todo lo que les va a pasar a esos personajes. Una de estas subhistorias que más me gusta y que además pasa muy desapercibida es la historia de Belenice, la novia de Cabeleida. Aparece en muy pocas ocasiones, pero está contada toda su vida. Primero es seducida por un malandro y tiene uno de los mejores diálogos de todo el film. Y después de que muera su novio, aparentemente su historia termina, pero no es así, ya que la verás junto a Cenoura para poner de manifiesto que esas mujeres no huyen, solo amagan. Y finalmente la veremos así de refilón tirada en una cuneta junto a un equipo forense que está investigando su cuerpo. Otro del que conocemos toda su vida sin que el guión le dé de demasiada importancia es el pelirrojo. Me refiero al chico sifrino y muy blanco que probablemente pertenezca a una familia bien y que comienza su relación con la favela a través de las drogas. El desamor de Angélica le lleva a la adicción, y eso a la ruina económica, y finalmente encuentra su lugar en la banda de C. Aquí vemos como alguien que es ajeno al barrio acaba atrapado por él, algo que es bastante habitual y que la peli acierta mucho al añadir. Este personaje, de veras, no tendrá más de 10 líneas de conversación, pero el guión está tan bien construido que es capaz de contarnos su historia e incluso demostrarnos cómo va evolucionando el tipo. Todas estas microhistorias alimentan la película, dándole una profundidad propia y un impacto en las historias principales que no es común en esos personajes secundarios. Añaden ritmo y llenan de color y vida a las situaciones y los espacios que vemos. Vamos, que los personajes secundarios no solo están ahí para impulsar la historia principal, tienen sus propias vidas. Y bueno, aparte de todas estas mini historias que se desarrollan dentro de la trama central, algo que quería contaros son las historias reales de los personajes más importantes, porque vais a flipar. Mirad, por ejemplo, Manega Liña. Mucho de lo que cuentan es cierto. Se inició en la delincuencia, pero se alejó de ella al entrar en el ejército, donde resultó ser el mejor tirador de su promoción. Y bueno, por si no lo recordabais, esta historia la cuenta el propio Manega Liña cuando se monta a Buscapé en el autobús. También es cierto que el conflicto se originó porque C pequeño abusó de la novia de Galiña, pero no fue en su presencia como aparece en el metraje. De hecho, Galiña cuando se enteró fue hasta el escondite del otro y acabó con la vida de un par de secuaces. Otra cosa que no está bien representada es su muerte. Lo que de verdad pasó es que después de varios años de conflicto, C se enteró dónde vivía Galiña y fueron hasta su escondite donde lo acribillaron desde el exterior. Algo así se ve en la película, pero quien cae no es él, sino su hermano y su tío. Y bueno, prácticamente el resto de cosas que aparecen son ciertas. Mm, después de que Galiña intentase acabar con C, este se escondió y el primero tuvo que buscar la alianza con los rivales territoriales de pequeño para completar su venganza. Como era pobre, tuvo que delinquir para comprar las armas, y bueno, su historia conmovió al barrio que le recordaba a esos primeros bandidos tipo ternura, así que recibió el apoyo de los vecinos que entendieron la situación como la de un tipo que venía a repartir justicia. Y claro, como os podéis imaginar, la historia de ese pequeño también es real. Para empezar, sí que fue cierto que delinquió de niño, algo que no era muy habitual entre los niños de su edad, por lo que os comenté anteriormente de que al principio eran familias campesinas trabajadoras. Lo que no es cierto es lo del motel, el suceso sí que es real, pero quien ejecutó eso fue otro que no tenía ningún tipo de relación con C. Sobre su final, realmente os lo digo, no sé si es como se describe en la película, me ha resultado imposible encontrar nada, así que si alguien lo sabe que lo deje ahí y le pongo el mensaje anclado. Y bueno, de este personaje hubo algo que me llamó mucho la atención. Es el momento en el que deja de ser dadiño para convertirse en C pequeño. Y la verdad, eso me interesó por el tema de la magia y el rito vudú. Por lo que he leído, parece que es común entre los malandros que antes de iniciar seriamente una vida en el crimen, realicen algún ritual de iniciación y protección relacionados a la santería. Es una especie de bautizo para el delito. Durante la ceremonia, como ocurre en el film, suelen recibir objetos de poder tipo pulseras o collares que lo identificarán como miembro de esta religión. Realmente son supersticiosos y aunque sean cristianos creen en esos poderes sobrenaturales. En la peli se ve esto cuando cae en desgracia la noche que rompe la única condición que le puso su santero. Otro que me llama mucho la atención es Buscapé, ya que es el único que consigue finalmente salir de la favela y cumplir con su sueño de convertirse en periodista. Mirad, me resultó muy significativo cómo se rebautiza, es un proceso totalmente inverso al DC, y me dio que pensar porque en el barrio tienes un mote, pero cuando sales al mundo real cambias de identidad y adoptas un nombre con apellido europeo. Aunque bueno, si habría que destacar algún personaje, ellos son los raterillos, merecen una mención especial. Se presentan como una consecuencia de la degradación del barrio, ellos no hubiesen podido existir en la ciudad de Dios de los años 60 porque las familias no estaban tan desestructuradas. Y también es muy paradigmático su final, el barrio acaba siendo suyo. Y eso es algo que invita a la reflexión, porque ¿qué clase de futuro le espera a un barrio dominado por niños de 9 años armados hasta los dientes? Y como colofón final voy a hablaros de unos cuantos detalles que cuentan mucho y que pasan bastante desapercibidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el que tiene que ver con el narcotraficante que se reúne con las dos bandas para venderles armas. Aquí no solo nos está mostrando que las bandas se armaban para una guerra de pandillas, sino que nos deja caer que hasta entonces los malandros solo trabajaban con revólver. Recordad cómo iba equipado el trío Ternura. Bueno, pues a raíz de ese conflicto empezó a entrar munición de gran calibre. Vamos, que eso sí que lo convirtió en un territorio de guerra. Ah, y esto lo olvidaba, mención especial merecen los cuerpos de seguridad del estado, que son los que están detrás de todo este chiringuito, y que además alimentan el conflicto, y es que a ellos les conviene. Para empezar, que los malandros tengan ese equipamiento justifica más su presencia, y además mantiene a las comunidades bajo un imperio de violencia caótica que no les permite ni organizarse, ni ni siquiera vivir en paz escuchando tanto tiroteo. Os voy a contar una cosa, una vez un colega mío latinoamericano me dijo que cuando había balaceras en su barrio, los perros ladran durante toda la noche, algo que a mí se me antojó bastante metafórico y siniestro. En fin, otro detalle que cuenta mucho es cuando aparecen las distintas tribus urbanas que componen el gueto, nos indican que el barrio ha crecido, que existe diversidad y que la gente empieza a juntarse por intereses, es de los pocos momentos donde se ve el tejido social, y hablando de esto. Desde ciertos sectores de la izquierda latina fue duramente criticada esta cinta por ofrecer un relato superficial de la pobreza. Según estos, la película no muestra ni la forma de vida ni los problemas reales de la gente de Ciudad de Dios, solo el malandraje desde un punto de vista superficial. ¿Estáis de acuerdo? Yo personalmente no estoy muy de acuerdo, sí que creo que Ciudad de Dios sea una película crítica, eso sí, no es panfletaria, que creo que es en verdad lo que echaban en falta. Otro detallito importante es cuando Bené decide hacerse el cambio de look. Aquí vemos ya como los malandros empiezan a invertir su dinero en postureo, algo que es bastante habitual a día de hoy. Aunque por lo que veis no siempre ha debido de ser así, porque mirad la reacción que tiene ese pequeño cuando le ve. Y bueno, para el final he dejado la única cosa que no me gusta de esta película. Y tiene que ver con el final, no os lo voy a contar, pero realmente me deja frío. Siento que la moraleja es que quiere ser periodista, no hay problema, habla sobre la miseria, sobre la pobreza, pero... ojo... Nunca cuestiones al estado ni a quien ejerce el poder, que te puedes meter en problemas. En fin, un final algo cobarde para una película muy valiente. Ah, y una cosa antes de despedirme, algo que es muy muy muy importante y que tiene que ver con el festival. Esto que veis es la lista de cortos que se han presentado. Si tú enviaste algo y no apareces, por favor, vuelve a mandármelo. Y es que creo que se me ha traspapelado uno. También quiero recordaros que el dinero que se saque durante el mes de junio es para los ganadores. Nunca os lo pido, pero este mes en serio, mueve el canal, poneros listas para dormir o lo que se os ocurra para hinchar el bote, que si no el cine no será nuestro.